¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a este reencuentro. Bienvenidos de nuevo a este, a este ciclo 2019 de esta serie de charlas y pláticas que tenemos en nuestro canal de YouTube. La verdad es que me da una alegría inmensa volver, regresar y, y comenzar con este tema tan, tan sensible, tan polémico, tan extraordinario. Y en un día, y en un sitio sumamente simbólico, emblemático, hay, como ustedes escuchan posiblemente detrás del video, aquí al lado tenemos una iglesia, el santuario en Ciudad Victoria, y están festejando el Jueves Santo, la ceremonia ¿no? de, de estos días de Pascua. Y nosotros aquí, al lado, vamos a hablar de un aspecto muy, muy diferente del cual la mayoría de las personas interpretan o entienden. Nuestra intención es, por supuesto, jamás ofender a alguien, jamás lastimar o herir susceptibilidades, pero sí nuestra intención es revelar aquella verdad que ha querido ser escondida, que ha querido ser oculta, que ha querido ser desaparecida de la historia. Esa es nuestra intención. Porque no es casualidad que aquello que haya sido perseguido, quemado, ocultado, escondido, negado, rechazado y señalado como herejía, no es casualidad que hayan sido las enseñanzas más profundas de nuestro amado Jesús. Y hoy lo vamos a demostrar. Y hoy en esta charla, el Evangelio de Lu Lucas Is eh, Iscariote, Lucas, de Judas Iscariote, hoy vamos a revelar muchísima información, la vamos a analizar, la vamos a desmenuzar y la vamos, por supuesto, a interpretar desde ya eh, con los conocimientos previos que yo tengo referente a estos temas y que. Desde ya está abierto a que ustedes tengan otra interpretación. Pero realmente, como lo voy a complementar con otras informaciones, ustedes tendrán muy muy en claro que esta interpretación que vamos a tener de estas escrituras, la verdad es que no nos da opción casi a aceptar y asimilar las cosas como realmente las vamos nosotros a, a, a comunicar. Por lo menos eso yo creo y pienso. Nosotros no nos aferramos a ninguna creencia, no tenemos ningún dogma, sino todo lo contrario, estamos siempre abiertos a la investigación, exploración y por supuesto a la experimentación, porque es así como se avanza, es así como se crece. Desde ya hay que ser muy valientes, hay que ser, hay que ser muy determinantes, muy decisivos, porque hay que enfrentar. Todas nuestras limitaciones, todos nuestros demonios interiores, todos nuestros bloqueos, todo aquello que nosotros podemos traducir por karma, karma heredado y karma también, por supuesto, generado y, y hecho crecer por nuestra ceguera e ignorancia, de la cual tiene que acabarse. Y parte fundamental entonces es conocer este Evangelio. Ya hemos hablado del Evangelio de Santo Tomás, ahí está en nuestro canal. Hoy vamos a hacer una breve referencia a, a este Evangelio, el de Santo Tomás, pero yo los invito a todos ustedes que entren y que por supuesto vean ese programa que ha sido uno de los más vistos en nuestro canal y que hablamos de muchos temas muy importantes. Así que bueno, muy diferente a como lo enseñan aquí al lado, muy contrario a lo que se nos comunica y habíamos creído, Judas Iscariote posiblemente, en vez de haber sido el más infame de los traidores, el más reconocido, odiado, repudiado de toda la historia, tal vez Judas Iscariote pudo haber sido el discípulo más cercano y más fiel de nuestro amado Nazareno. Yo quiero que tengan en cuenta esto, que no se cierren, que no lo rechacen. Escuchen en primera instancia. Puede resultar choqueante, porque oímos la palabra Judas y lo primero que se nos viene a la mente es algo negativo, nefasto, es pura traición. Pero tal vez no fue así. Hay que tener en cuenta que Judas es el, era el único discípulo que no había nacido en Galilea, no era de ahí. Judas era de Keriot, de una zona de Judá. O sea, no pertenecía al clan de los galileos. ¿sí? Era alguien foráneo, ajeno. Y ustedes saben que los seres humanos somos de alguna manera así territoriales y somos muy de... Crear nuestros grupitos y nuestros clanes. Y si tú no eres de aquí o de allá, bueno, va a costarte mucho más integrarte que el resto que tiene una historia o un origen común. No puedo hablar de los mexicanos. ¿eh? Yo, a mí como argentino me han aceptado de increíble, de increíble manera. ¿eh? Eso no más para eh, rescatar. Pero bueno, generalmente no es así. Generalmente al extranjero se lo ve así como con desconfianza se lo ve con, con cierta susceptibilidad, debe de hacer mucho más méritos del, de aquel que, que un nuevo integrante y que forma parte de ciertos orígenes comunes, debe y tiene que hacer. Y Judas, ya comenzamos mal en ese sentido, ¿sí? parecía que no había una muy buena relación con el resto de los discípulos. Pero eso no significa que así lo haya sido con Jesús, que por supuesto no tenía esas limitaciones, de que porque no era de Galilea no era de los nuestros. No, desde ya. Si hay, existe y ha habido alguien universalista, es nuestro amado Jesús, desde ya. Y bueno, hoy como Jueves Santo que es, quiero pasar las... Eh, quiero leer la cita de Mateo del 21 al 25, para poder analizar esto. ¿sí? Estamos hablando de los canónicos, de los evangelios canónicos. Comienza así, dice, Mientras comían, les dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho, y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo Señor? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Jesús dice: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar. A la verdad, el Hijo del Hombre, a la verdad del hijo, perdón, a la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo? le dijo Judas, el que lo iba a traicionar, y tú lo has dicho, le contestó Judas. Sí, Perdón, pero no, no, estaba, no estaba bien escrito aquí, por eso tuve que hacer un poquito de memoria. ¿sí? Pero así es como dice el Evangelio de Mateo, ¿no? del 21 al 25. Yo quiero, parece estar muy claro esto, parece eh, que bueno, aquí desde ya... Jesús lo que hace es desenmascarar a quien lo va a traicionar, ¿no es así? Y encima le dice, mejor hubiera sido para él no haber nacido. Claro, aquí parece que desde ya lo condenó, desde ya lo señaló y desde ya no queda la menor duda de que eso es así. Pero yo les voy a hacer algunas preguntas a todos ustedes. Fíjense, estamos hablando de la última cena, ese Jueves Santo. Estamos hablando de que Jesús dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice, aquel que moje el pan después que yo va a ser el que me va a traicionar. Entonces Judas va y moja el pan, sabiendo que el que mojaba el pan era el que lo iba a traicionar. Y luego Judas dice, ¿seré yo el que te va a traicionar? Y Jesús le dice, sí, serás tú. Luego le dice, más te vale, directamente, no haber nacido. La pregunta es, ¿haber nacido en este mundo es algo positivo? Ya vamos a ver la interpretación que el gnosticismo, que el cristianismo profundo tiene respecto al nacimiento a este mundo. Es más, la iglesia cristiana dice que cuando nacemos, nacemos con el pecado original, Aquellos que seguimos un camino espiritual sabemos que solo se encarna en este mundo cuando hay karma. Si no, no se encarna. ¡Qué bendición no haber nacido en este mundo entonces! Nos habla de un alma limpia, pura. Bueno, entonces luego de señalar y de decir esto Jesús, resulta que todos comen después de esto. Y no solo eso, sino que lava los pies de todos. Y luego Jesús le dice, bueno, ahora ve y haz lo que tienes que hacer, le dice a Judas. ¿No da que pensar esto? O sea, primero dice que alguien lo traiciona, luego dice que el que moja el pan después que yo es el que me va a traicionar. Judas lo moja. Luego Judas pregunta, ¿seré yo? Como diciendo, por favor, espero no ser yo. Cambia de idea. No, sí vas a hacer tú, le dice. Pero bueno, sigamos comiendo, sigamos con los alimentos y la charla y la plática, luego déjenme que les limpie los pies a todos, y luego ahora vete, ya es lo que tienes que hacer. ¿No es nada muy extraño esto? Yo le llamo en vez de la pasión de Cristo a esta semana como la iglesia así lo llama, yo le llamo la conspiración de Cristo, o la planificación de Cristo, porque esto pareciera estar muy preparado. Y si así no lo hiciese, si así, perdón, no lo fuese, dice el Salmo 41, ¿no? De lo cual se basan muchos religiosos, dice, aún el hombre de mi paz en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, o sea, el talón, ¿no? Eso está en el Antiguo Testamento, en el Salmo 41. Y dicen, todo esto ya estaba profetizado, alguien lo iba a traicionar. Muy bien, si estaba profetizado, ¿cómo vamos a culpar a Judas? Si hay un culpable es el que escribió eso, el mismo Dios entonces. No podemos culpar a Judas, ya estaba predestinado, no tenía vuelta, tenía que hacerlo. Por favor, tenemos que pensar, tenemos que reflexionar, tenemos que cuestionarnos y preguntarnos. Aquí hay algo muy extraño. Antes de entrar a los evangelios de Judas, estas son, son datos y es información que deben, deben hacernos abrir la mente y darnos la posibilidad de escuchar otra versión y otra voz. La verdad es que a veces... La verdad suele ser muy enseguecedora, suele ser muy, muy grande para nosotros. Y entonces, claro, nos golpea, nos choquea. Es como salir de un cuarto oscuro y, y salir al sol y salir a la luz. De repente, en un principio no vemos todo... Resulta enseguecedor, pero es solo cuestión de empezar a adaptar nuestra vista, nuestra visión, nuestro entendimiento y entonces todo empieza a aclararse. Llegar a la verdad profunda de las cosas a veces suele realmente dañarnos mucho la vista, es como lavarnos los ojos con jabón, arden muchísimo, pero me estoy limpiando, me estoy higienizando, ya después que se va el jabón... Mi, mi visión está mejor. Entonces, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que se habla de que Judas, como todos ustedes bien tienen presente, luego de haber recibido las 30 monedas de plata, se supone que se suicidó y se ahorcó, ¿no es así? Sin embargo, eso lo dice Mateo, pero en Hechos dice que Judas compró con esas 30 monedas de plata un terreno y que luego, bueno, se tropezó, se cayó, se rompió la cabeza, tuvo un accidente. Ahí hay una contradicción dentro de los evangelios canónicos. Eso nos tiene que hacer pensar. O se arrepintió y se suicidó luego de haberlo entregado o el hombre agarró y aceptó esas 30 monedas de plata y compró un terreno que no se hace de un día para otro. Esto lleva su tiempo. Y luego, bueno, posiblemente tuvo un accidente y se cayó. Que cualquiera pudo haberlo tenido. O sea, no significa que porque lo haya traicionado. Se tropezó y se cayó y se rompió la cabeza. No todo el que se cae y se rompe la cabeza es traidor. Bueno, simplemente se descuidó, nada más. Bueno, esas son... Dos versiones que están dentro de los evangelios canónicos, aceptados por la Iglesia, y que son una contradicción. Nadie se pregunta, o sea, ¿por qué hay esa contradicción? Pero ahí está. Este Jueves Santo, ustedes saben, que se celebra la última cena, y el lavado de pies de Jesús y todo, pero bueno, en la época de Jesús... En, en esa última cena se estaba celebrando esa fiesta judía que viene desde, desde milenios, desde la época de los egipcios con las plagas que dejó caer y mató a todos los primogénitos, a excepción de aquel que había puesto sangre de cordero en la puerta, ¿no? Entonces la plaga no entraba y no mataba a los hijos. Miren de lo que estoy hablando. Este es el famoso Yahvé, Jehová. ¿Ustedes creen que es el Padre de Jesús, Jehová y Yahvé? Que el Padre de Jesús, que es todo amor, así como Él nos enseñó, era capaz de entrar a las casas de las personas y matar a los primogénitos. ¿Será posible eso? Y ni que hablar de los diluvios, y ni que hablar de Sodoma y Gomorra, y ni que hablar de los genocidios que procuró Yahvé sumándole que tenía un carácter terrible, tremendo, vengativo, celoso, posesivo. ¿Ese era el padre de Jesús? Bueno, solo es otro de los puntos que hay que tener en cuenta porque es así como vamos a entender el Evangelio de Judas Iscariote. Y entonces, claro, ahí estaban celebrando con ese cordero, en esa última cena, y entonces sucedió todo lo que sucedió según se nos cuentan y según lo que está narrado en el Evangelio de Judas Iscariote y que de ratito vamos a entrar. Pero como les decía, antes de comenzar a filmar a las personas que están aquí, este Evangelio fue perseguido, fue eh, buscado y, y, y hecho desaparecer desde el primer concilio, en el 325 después de Cristo, hubo 21 concilios más y, a, y siempre en todos estos concilios se los señalaba como herejía a todos estos evangelios apócrifos, como el de Santo Tomás también, del cual recién les dije que hicimos un programa. Y estos evangelios y otros tantos son tan verídicos tan reales, tan genuinos, tan históricos como los canónicos. Y ¿saben que Tal vez mucho más. Porque ellos están mucho menos manipulados que los cuatro que tenemos en el Nuevo Testamento. Que no crean ustedes que no fueron cambiados, que no fueron reinventados por aquí y por allá. En cambio, estos evangel evangelios apócrifos están genuinos, originales. Tal vez les faltan ciertas partes por el deterioro, pero sin embargo están muy, muy, muy genuinos como fueron escritos. Y aparecieron de un momento a otro, aparecieron en primera instancia allá en Ahamadi, en los, en, en los manuscritos del Mar Muerto, aparecieron también como este, el de Judas Iscariote, de manera posterior, en la década del 70, y que luego se dio a conocer apenas en el 2006, hace muy poquito tiempo que el Evangelio de Judas Iscariote se dio a conocer. Y eso gracias a un documental del National Geographic, del cual invito a todos ustedes que busquen en YouTube, ahí está, de manera gratuita pueden volverlo a ver. Hablan de la historia que vivió este manuscrito, no hablan de él, no lo leen. Sin embargo, nos muestran que realmente es genuino, porque inclusive se hizo el estudio ese famoso ¿no? del carbono 14 y se ha visto que este que se encontró se hizo alrededor del de año eh, 300 250 después de Cristo, pero que está basado en un original que se hizo en el alrededor del 100, 150 después de Cristo, como los otros evangelios, a excepción del de Tomás que se hizo en el, del 30 al 50 después de Cristo, y fue escrito por el mismo Tomás. Ese está fantástico, ¿no? Mucho más original. Ahí que se me huele el papelito. Ahí está. Entonces... Disculpen esto, pero bueno, como estamos aquí y hay viento, suelen ocurrir estas cosas. Entonces, eh, en este evangelio que se encontró, eh, por supuesto, destaca el, eh, el Judas, Judas Iscariote como el discípulo predilecto. Ahí les encargo, por favor, que me, me recojan las hojitas. Ahí está. Muchísimas gracias. ¿sí? Ahí la ponen por aquí eso. Destacan a Judas Iscariote como el discípulo predilecto y que entregó al maestro, lo entregó, no por ser un traidor, sino por cumplir la orden que él mismo le dio. El Evangelio de Judas, aparte con el Evangelio de Judas, perdón, se encontraron tres, tres escritos. Ay, caray, bueno, por favor, ahí me los recogen, los tengo numerados. En este... Evangelio de Judas que se encontró, allá como les decía hace un ratito, en la década del 70, se encontraron otros tres evangelios, otros tres manuscritos, que es el Apocalipsis de Santiago, la carta de Pedro a Felipe y el libro de Alógenes. Estos ya eran conocidos por los textos ya escritos en Najhamadi, sí. Allá en Alhamadí, que fue un descubrimiento aún mucho más importante, fueron treces los escritos o los códices escritos. Fue de manera fortuita que se encontraron, y bueno, una verdadera bendición, eso en 1945, ¿no? Tardaron muchísimo en darse a conocer. Pero todos ellos están en PDF en Internet al alcance de nosotros. Hoy no podemos decir que, ah, caray, no tuve oportunidad de leerlos, porque la verdad, todo lo tenemos en la palma de la mano, la posibilidad de leer estos textos. La biblioteca casi de Alejandría está a un clic de nosotros. Entonces, bueno, eh, en estos manuscritos, además, eh, es conocido otro baluarte de la literatura, del cual no se ha hablado y que tiene que ver con el Evangelio de Judas Iscariote, y es... La hipóstasis de los arcontes. Es otro escrito importante del cual vamos a hacer referencia, aparte del de santo Tomás, para poder comprender el Evangelio en profundidad. Hipóstasis de los arcontes. Ya vamos a hablar mejor, más en profundidad de este tema. Eh, procedían de una época entre el año 220 y 340, estos escritos, el del de, Evangelio principalmente de, de Judas, pero los originales, como le dije hace, hace un rato, se calculan de, en el año 100-150 después de Cristo. Esta es una lengua corta con el dialecto sahídico que se usaba en el Alto Egipto, la región sur. Bueno, información que eh, se dice ahí en el documental y que quiero aquí también repetir con la ayuda de la moderna tecnología y tras un trabajo de cinco años, dice el documental National Geographic, lograron restaurar la mayor parte del Evangelio de Judas Iscariote. en un 90 y 95% casi está totalmente eh, traducido y, y, y, y escrito. ¿sí? Pero claro, desde ya que este escrito está basado en el conocimiento gnóstico, ¿qué es? y de que se trata de las enseñanzas profundas del cristianismo. Toda religión, gracias Riquito, toda religión tiene una enseñanza exotérica y esotérica. Toda religión. El Islam, por ejemplo, tiene su enseñanza exotérica, que es la que comúnmente se sigue, y la esotérica, que es el sufismo. Dentro del judaísmo, Conocemos la enseñanza exotérica, y la esotérica es de aquella que hemos hablado también en videos anteriores, la cábala. No crean que la cábala lo sigue todo el judaísmo, o todo aquel que es judío. Sin embargo, el Islam acepta el sufismo, el judaísmo acepta la cábala. Dentro del budismo también hay una enseñanza esotérica, y está el, la enseñanza esotérica que tiene que ver siempre para un grupo mucho más selecto, mucho más maduro, mucho más crecido, no es que sea una enseñanza escondida. Cuando hablamos de esotérico nos estamos refiriendo a una enseñanza profunda de la cual no todos están preparados. Y en el budismo encontramos el Zen y el budismo tibetano como enseñanza esotérica. También en el hinduismo el yoga es una enseñanza esotérica no el de los asanas. ¿no? Sin embargo, si profundizamos en el yoga de los asanas, o sea, de las posiciones, encontraremos que hay mucho también de esotérico ahí, mucho de conocimiento profundo. Sin embargo, hay otros yogas que ya son mucho más reveladores, y muy propios solo para mentes lúcidas, maduras, avanzadas. Y la Gnosis es de este conocimiento que solo corresponde a aquellos que ya estamos preparados. Gnosis significa en griego conocimiento, justamente. Es la ciencia de todas las ciencias. Es el arte que por inspiración revelada eleva al artista hasta llegar a fusionarse con su obra. El es el retorno a la totalidad, la unidad de todas las cosas. Eso es lo que busca la Gnosis. Es el conjunto de conocimientos que habla de la esencia divina dentro de nosotros. Toda enseñanza espiritual que nos revele aquello que realmente somos y nos lleve a trabajar, a explorar, a investigar, a superar. Toda limitación, todo bloqueo, todo obstáculo. Y que nos exija valentía, perseverancia, constancia, anhelo a lo superior, todo eso es un conocimiento esotérico Es otro de las etiquetas y estigmas que muchas personas tienen cuando escuchan esa palabra La malinterpretan y creen que se trata cosa del demonio Y no es así Es justamente aquello que nos quieren hacer creer Que nosotros entendamos una mentira repetida mil veces se transforma en verdad si no estamos despiertos y conscientes. Entonces, cuando hablamos de esotérico, cuando hablamos de místico, estamos hablando de algo malvado, pareciera, y si nos dejamos llevar. Pero es justamente todo lo contrario. Como posiblemente la imagen... De Judas Iscariote también pudo haber sido todo lo contrario. Como estoy completamente seguro, la idea que nosotros tenemos de Jehová, de Yahvé, es totalmente contraria a la idea del Padre de Jesús, que era todo amor y todo perdón. Que es, perdón, todo amor y todo perdón. Entonces, en esta exploración, en esta investigación, que no se trata solo de algo intelectual y racional, sino que es del alma, Devi tienes que llevarnos a nosotros a la contemplación, Devi tienes que llevarnos a la manifestación y a la transformación absoluta. Aquí quiero, aquí quiero leerles eh, la, fa, la famosa frase que existía en el templo de Delfos allá en Grecia antes de Cristo, por supuesto. Todos conocen el Conócete a ti mismo y conocerás al universo y conocerás a los dioses. Pero la frase completa decía así: escuchen ustedes, porque tiene que ver con el gnosticismo, porque tiene que ver con toda esta enseñanza mística y esotérica. Y decía: Te advierto, quien quiera que fueses, o oh, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla, lo oculto, ese tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Eso decía en el templo de delfos Fíjense ustedes qué maravilloso, qué increíble. Ahí estaba escrito para aquel que realmente quería tener acceso a los dioses, lo primero que tenía que tener en cuenta era esto. En el Evangelio de Santo Tomás, por ejemplo, que lo digo en ese video, dice, y Tomás ha dicho, quien encuentra la interpretación de estos dichos no saboreará la muerte. Jesús ha dicho que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando haya sido turbado, se maravillará y reinará sobre la totalidad y hallará recién el reposo. O sea, se nos invita a ser buscadores, se nos invita a ser incipientes, pensadores, se nos invita a reflexionar y a tener nuestra interpretación, utilizar el discernimiento y la inteligencia que la divinidad nos dio, porque si no es así, entonces somos puro borrego, somos puro rebaño. Somos puro gente que no hacemos honor a, nuestra, a nuestro Dios, a nuestro verdadero Creador. Los principios gnósticos son estos, y hay que tenerlos en cuenta para entender el Evangelio de Judas Iscariote. Primero, la salvación del alma no se logra por una creencia o dogma, sino por el desarrollo de la conciencia. No basta con tener fe, fe entendiéndolo por creer y ya entonces creyendo nos salvamos. Esa es una trampa, esa es una mentira, eso es un engaño de los arcontes. Y ya vamos a hablar sobre ello más en profundidad. Segundo principio del gnosticismo y toda enseñanza y camino espiritual verdadero, profundo, Transformador. Dice, la erudición sin experimentación nos lleva al conflicto, no genera avance. Por eso debemos de entender y comprender que hay un potencial que debe y tiene que manifestarse. Desde ya que entonces la investigación y la exploración y el discernimiento no basta con solo eso, uno tiene que practicar. Uno tiene que trabajar con todo ello. Uno tiene que hacerse uno con estos ejercicios y esta forma de vida para manifestar realmente esa luz y ese poder que existe en nosotros. Tercer principio del gnosticismo dice, hay que eliminar los agregados psíquicos que están instalados en nuestra mente inferior. Esos agregados psíquicos, llamados egos, llamados... Programaciones negativas o llamados, tal cual deben ser llamados, demonios, tienen y deben de ser depurados y limpiados de nuestro interior. Nosotros confundimos todas esas programaciones nefastas como aquello que forma parte de nuestra personalidad. Y eso no es así. Nuestra verdadera naturaleza es de luz. No es de orgullo, no es de vanidad, no es de mentira, no es de violencia, de agresión, no es de nada negativo. Nuestra verdadera esencia está hecha a imagen y semejanza de Dios y es eso lo que debe salir. Cuarto principio dicen los gnósticos y dice todo maestro espiritual verdadero que busca transmitir la verdadera enseñanza. El desarrollo de lo positivo que nos completa da origen al verdadero ser. Por eso, ese principio trata de desarrollar los músculos del alma, desarrollar esa luz, desarrollar todas las virtudes, cualidades y principios. O sea, una parte es eliminar lo negativo, la otra parte es desarrollar lo positivo, que hace que el alma empiece a tejer sus vestiduras, y atraer la energía necesaria para poder levantarse de esta manifestación hecha por el demiurgo, hecha por los arcontes, hecha por aquel que reina aquí, que no es Jesús. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. Es, por supuesto, de Yahvé, es del demiurgo. ¿Sí? Pero necesitamos un alma fuerte y para eso hay que desarrollar lo positivo. Y el quinto principio y último que anoté aquí para tener en cuenta es hay que obtener los conocimientos superiores para poder llegar a ser canales de sabiduría y poder ser eficientes servidores, porque no basta con eliminar lo negativo, porque no basta con desarrollar lo positivo, hay que tener una claridad, hay que tener un despertar de todo esto y eso solo lo va a hacer esa conciencia que vamos a ir desarrollando a medida que no, nos vamos reconociendo a nosotros y a medida que vamos recordando todo este saber que ya está instalado en lo más profundo de nuestro ser y que tiene que ser recuperado. Por eso el conócete a ti mismo. ¿sí? Ahora, claro que todo esto ha sido combatido, ha sido perseguido, ha sido quemado, ha sido... Eh, desde ya que aniquilado por la iglesia, ¿m? por esta institución que está en todas partes y que yo considero que es la que realmente rige el mundo, ¿Sí? el imperio actual romano, pero no solo la iglesia romana, sino todo cristianismo, este superficial, este exotérico, no sirve al verdadero Dios. Y desde ya tenemos... Estos juicios que Irineo, padre de la iglesia, hizo en el año 200 después de Cristo, que catalogó totalmente perverso, negativo y oscuro todo gnosticismo, y dijo que las características de todo hereje era amar y leer e interpretar las escrituras. Toda característica de hereje que debe ser perseguido y quemado y muerto es es que buscan la guía dejándose llevar por su propia intuición. Fíjense qué terrible, qué pecado tan grande. Y otra tercera característica era, están siempre investigando constantemente, decía Irineo. Siempre están abiertos a nuevas exploraciones. Tres características que tienen y deben de ser observadas, descubiertas y desde ya una vez que ya las tenemos bien presentes, señalado aquel que los tiene y hecho perseguir y matar y aniquilar. ¿Pueden ustedes creer que hoy, después de 1800 años, debemos de conservar estas características? Afortunadamente para nosotros vivimos en el año 2019 y hoy podemos hablar de todos estos temas de manera abierta, e inclusive a un lado, de una ceremonia religiosa, y no pasa nada. Sin embargo, hace pocos años atrás, algunas décadas, desde ya que hubiera habido repudio frente a todas estas cosas, y hace algunos siglos atrás, o no siglos, tal vez antes de 100 años, hubiéramos sido apedreados, perseguidos, y desde ya, ni que hablar, de la Inquisición que nos hubiera torturado y matado. Yo señalé por ahí en la última charla, creo que fue, o en la anteúltima, ahí, cuando hablé de la cábala, ¿no? o cuando hablé de los cátaros, mejor dicho, sí, fue la charla de los cátaros, señalé cuáles eran las torturas que tenía la Inquisición, la Santa Inquisición, para perseguir a todos aquellos que tenían estas características o que conservaban todavía ciertas enseñanzas gnósticas, del cristianismo profundo, esotérico, revelador. ¡Qué terrible, qué tremendo! Todos esos pecados carga la Iglesia hasta el día de hoy. Y otros tantos más, como el de Pedrastia, ¿no? Que no lo, no lo tenemos que olvidar. Por eso para mí, esto que ocurrió recientemente, que fue que Notre Dame se haya quemado, es una clara señal de los nuevos tiempos que están surgiendo y que son necesarios para que esta iglesia se purifique y empiece a revelar esas enseñanzas que siempre ha querido esconder y ocultar. Ahí mismo frente a la iglesia de Notre Dame fue quemado el último de los gran maestros templarios, fue cremado Jacques de Molay y él mismo antes de morir lo quiso hacer mirando a la Notre Dame, lanzando una especie de, de, de, de decreto de maldición diciendo que aquellos que lo iban a quemar se iban a morir después y que todo estaba, la mentira estaba condenada a desaparecer. Qué casualidad que en estos tiempos, después de 700 años si ustedes quieren, pero en estos tiempos Notre Dame se quemó y yo prefiero tomar esa señal como una señal de muy buenos augurios. No sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo creo que vamos por ese lado. Y claro, estas instituciones y estos intereses sirven desde ya, como lo dije recién, a los arcontes. Y en este texto que se llama hipóstasis de los arcontes, hipóstasis significa sustancia o ser, o sea, aquellos seres que son los arcontes, eso significa y que el, aquí en América tenían otros nombres, como depredadores o voladores, en el África los Zulus, más específicamente le llamaban los Chitauris, en el Islam le llaman los Yins, los Anunnakis también en Sumeria, en la antigua Sumeria, nosotros le podríamos también llamar demonios, entidades demoníacas, jerarquías, malévolas. Eh, en este párrafo, extraje algunas citas. dice así, fíjense ustedes, este texto, por supuesto, también considerado apócrifo, que significa dejado de lado, no falso, dejado de lado, no tomado en cuenta, o sea, no es conveniente que lo sumemos a ese texto canónico. Y dice, he enviado esto porque ustedes preguntan acerca de la realidad de las autoridades. El jefe de ellas es ciego, Debido a su poder y su ignorancia y su arrogancia, él dijo que su, con su poder, yo soy, perdón, soy yo quien es Dios, no hay ninguno aparte de mí. Cuando él dijo esto, él pecó contra la totalidad. ¿Sí? Aquí se está haciendo referencia al demiurgo, al primero que se reveló frente a la totalidad y dijo yo soy Dios. Esa totalidad podríamos llamar Dios trascendental. También en el Gnosticismo se le llamó Barbelo, las regiones de Barbelo, las regiones en donde todo es unidad, o sea, donde estamos conectados de manera total con la verdadera divinidad. También en Hipóstasis de los Arcontes dice, los arcontes o gobernantes, porque eso significa, se confabularon y dijeron, vengan, creemos a un ser humano con el suelo de la tierra. Fíjense, el creador material del ser humano, aquí nos señala que fue el propio Demiurgo con sus arcontes. Vamos, hagamos que un profundo sueño caiga sobre Adán y él durmió. Ahora el sueño profundo que ellos provocaron que cayera sobre él y él durmió. Es la ignorancia, dice en la hipóstasis de los arcontes. ¿Sí? Fíjense qué increíble. O sea, los arcontes, los creadores de esta realidad a la cual nosotros estamos sumergidas, nos querían dormidos, nos querían ignorantes, nos querían ciegos, nos querían como animalitos. En el Evangelio de Santo Tomás dice, Joshua ha dicho, me puse de pie en medio del mundo y encarnado me aparecía a ellos. Los encontré a todos ebrios. No encontré ninguno sediento, o sea, con ganas de verdad, de conocimientos superiores. Y mi alma se apenaba por los hijos de los hombres. Porque están ciegos en sus coraz corazones y no ven que, así, que, que vacíos han entrado al mundo y vacíos están destinados a salir del mundo de, de nuevo. Más ahora están ebrios. Cuando hayan sacudido su vino, entonces repensarán. Fíjense ustedes, cuando recién entonces las energías, la conciencia se sacuda, porque a eso les llama vino, ¿no? La conciencia ebria, dormida, ciega. Cuando ese vino se sacuda, cuando esa conciencia despierte, entonces repensarán. Yo los invito a todos ustedes, repensemos ahora, Sacude, sacudámonos ahora. Hagamos de este trabajo en este tiempo un momento de purificación, porque eso debe y tiene que ser la Pascua. Un pasaje de un sitio de ignorancia a un sitio de verdad y de revelación. Y hasta el día de hoy, después de estos dos mil años de, de que la Iglesia haya liderado las enseñanzas, y las haya interpretado y nos las haya comunicado, no nos ha hecho despertar a nadie, a ninguno de nosotros. Eso es así. Por eso debe y tiene que ser momento de pasaje y de transición a otro nivel de conciencia, sacudir nuestro vino. Otra de las cosas que nos dice el libro de los arcontes es y la serpiente, el instructor, dijo con muerte ustedes no morirán puesto que fue por celos que él le dijo esto. Más bien sus ojos se abrirán y ustedes llegarán a ser como dioses, reconociendo lo malo y lo bueno. En el Evangelio de Judas Iscariote, en el de Santo Tomás, en los textos gnósticos, la serpiente no es la mala. La serpiente era aquella fuerza, aquella energía que quería que nosotros despertáramos. Y entonces, claro, se enfureció. Jehová y nos maldijo y maldijo a la serpiente. Váyanse de aquí y ahora van a sufrir porque ustedes quieren despertar y quieren conocer y quieren saber. Oiganme ustedes, pero qué padre no va a querer que sus hijos crezcan en inteligencia, en conciencia, en entendimiento. Si nosotros, que estamos pequeñitos, queremos eso de nuestros hijos, ¿cómo creer? Que Dios, el Altísimo, el Trascendental, no va a esperar de parte nuestra que nos maravillemos de todo lo extraordinario que existe en su creación. Por eso digo, hay que sacudirnos la conciencia. Debemos repreguntarnos, debemos de repensar, como se dice muy claramente, como Jesús dijo muy claramente en el Evangelio de Santo Tomás. Estos arcontes dicen en este texto, están hechos de un fuego sin humo, ¿Mm? o sea, pura energía. El señor de los arcontes es el demiurgo, que significa el artífice, o sea, aquel que comenzó, aquel que lideró y dijo, muchachos, vamos a revelarnos, vamos a crear nuestro propio mundito, con leyes que nosotros querramos implementar, dejemos de lado lo que el Altísimo y el Trascendental nos enseñó y pongamos al servicio almas para que de esta manera alimenten toda esta creación y nos alimenten a nosotros. Tremendo, ¿eh? Fuerte. Entonces, a esa creación ellos les llamaban hal, según el, no, el gnosticismo. Y era, es ni más ni menos que la simulación de la realidad virtual en la que vivimos. sí Claro, no, no existía... Realidad virtual en la antigüedad. Entonces le pusieron este nombre, Samsara, la rueda infinita de reencarnación, nos hace una y otra vez caer en la ilusión allá en Oriente. Está bien enseñado, está bien entendido y comprendido. Este viento fuerte nos hizo volar las hojas, nos hizo volar la luz, pero aquí continuamos, nada nos va a detener.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 el Gnosticismo, este Manuscrito de los Arcontes y eh, el Evangelio de Santo Tomás, ahora sí, teniendo estos pilares y estas bases, después de 50 minutos, vamos a leer el Evangelio de Judas. Y vamos a leer y vamos a interpretarlo un poquito. El Evangelio de Judas comienza con estas palabras. Relato secreto de la revelación que Jesús habló en conversación con Judas Iscariote. Es pues un relato que no está destinado a ser divulgado a todo el mundo, sino a los adeptos. O sea, Jesús habló con Judas Iscariote antes de la última cena y le comunicó cuál era su plan. Cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para salvación de la humanidad, dice el Evangelio de Judas. Y como algunos caminaban por caminos de justicia, mientras que otros caminaban en sus transgresiones, fueron llamados los doce discípulos. Él empezó a hablar con ellos sobre los misterios de más allá del mundo, de más allá del mundo, y sobre qué iba a suceder al final. Frecuentemente no se aparecía a sus discípulos como él mismo, sino se encontraba como, entre ellos como un niño, Fíjense ustedes, aquí nos revela algo importantísimo. No solo que Jesús le hablaba de todo lo sutil, de todo lo energético, de todo ese poder que está más, a, más allá de esta realidad, sino que además lo hacía con esa actitud que todo gran sabio debe y tiene que tener. Porque no queda de otra. A medida que más se sabe, se entiende que hay mucho más por conocer. Y la inocencia y la espontaneidad. Y la risa y el juego surge en todo sabio, o sea, la conducta de niño. Él, lo que nos pedía a nosotros, era lo que él también llevaba a cabo. Ser como niños, para ellos es el reino de los cielos. Y él, por supuesto, era un niño. Y aquí Judas Iscariote lo revela. Un día estabas con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos, sentados en piadosa observancia o sea, como en un estado de oración y de meditación. Cuando se acercó a sus discípulos reunidos y sentados, y ofreciendo una oración de eucaristía, o sea, una oración de agradecimiento, ¿no?, sobre el pan, Jesús se rió. A ver, Jesús entra, al, me imagino que al... Cenáculo, ¿no? Que era el restaurante de esa época. <ríe> y antes de comer los discípulos, estaban como orando, estaban como en un estado de meditación. Y agradecen en voz alta por estos alimentos. Y en una de esas Jesús empieza a reír. Fíjense, primera faceta. Se ríe. ¿Dónde ve? se nos muestra a Jesús riendo en los otros evangelios? Prácticamente en ninguno. Como si la risa no perteneciera algo elevado, algo trascendental, algo superior. La risa, el juego, la conducta de niño, son de las cosas de más alta vibración que nosotros podemos generar y realizar para que de esta manera podamos tener acceso a todo lo positivo. Y entonces los discípulos le dijeron, dice el Evangelio de Judas, «Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de Eucaristía?» hemos hecho lo correcto él respondió y les dijo, les dijo yo no me río de vosotros vosotros no estáis haciendo esto de vuestra propia voluntad sino porque es a través de esto como vuestro Dios será alabado vuestro o sea no el de él ese agradecimiento está siendo dirigido al de mi orgo no al Dios trascendental. Por eso Jesús, entendiendo que los discípulos no sabían de esto, no lo tenían con claridad, se ríe, y diciendo esa energía, ese agradecimiento, se lo están dando al creador de esta ilusión. No a mi Padre, no al Dios trascendental. Eso es lo que les está diciendo. Y ellos dijeron: Maestro, tú eres hijo de nuestro Dios. Como diciéndole, hoy, oye, Hecho, Master,. Bueno, no le decía así, ¿no? Rabí, me imagino. <risa> ¡Rabí! Pero, ¿acaso este Dios que estamos alabando no es tu Dios, no es tu Padre? Y Jesús le dijo, ¿cómo me conocéis? En verdad, yo os digo, ninguna generación de la gente que está entre vosotros me conoce. O sea, ustedes no tienen en claro que yo realmente no sirvo al Dios que ustedes sirven. Yo soy hijo de mi Padre que está en esa región, más allá del espacio-tiempo, llamado también por los gnósticos barbelo. Es de ahí de donde vengo. No pertenezco a este reino, no pertenezco a este mundo. Y yo no le agradezco al demiurgo, a Yahvé, de vivir, de existir, de estar aquí. Profundo, ¿eh? Y claro, muy fuerte. Tan fuerte era que cuando los discípulos oyeron esto, empezaron a enojarse e indignarse y empezaron a blasfemar contra él en sus corazones. O sea, en su interior empezaron a rebelarse frente a Jesús. Y no le creían ni le insultaban. Y cuando Jesús vio su falta de entendimiento, dijo a ellos, ¿Por qué esta agitación os ha hecho enojar? ¿Vuestro Dios que está en medio de vosotros os ha incitado a enojarse en vuestras almas? ¿Recuerdan lo de los agregados psíquicos? ¿Recuerdan lo de la mente reptil? Esa mente que tenemos nosotros que pertenece al demiurgo. El de vosotros, el que de vosotros sea lo bastante fuerte, aquí los reta Jesús, entre los seres humanos, saque el hombre perfecto y preséntese delante de mí. Todos dijeron, tenemos la fuerza, desafiando a Jesús, desafiando al Dios trascendental, hablando en boca de ellos, hablando a través de ellos, los arcontes y el demiurgo. Pero sus espíritus no se atrevieron a colocarse delante de él, o sea, lo dijeron de la boca para afuera, pero no, no lo pudieron llevar. Acabo eso, no se levantaron frente a Jesús, excepto Judas Iscariote, él sí se levantó, él fue capaz de colocarse delante de él, pero no pudo mirarlo a los ojos, desvió la cara. Bueno, a medias lo hizo, pero aquí nos muestra que era el que más fuerza tenía, el que más valor tenía y que era más decidido y firme para seguir las directrices de su maestro. No como otros que posiblemente lo negaron. Entre ellos ya sabemos, ¿no? Pedro, que lo negó tres veces. Pero bueno, no vamos a hablar de él porque no nos corresponde. Pero, pero Judas aquí dice en su evangelio que sí se levantó. Eh, todos dijeron, tenemos la fuerza y entonces, claro, Judas se levantó más, no lo miro, ¿no? Y Judas le dijo, yo sé quién eres tú y de dónde has venido. Tú eres del reino inmortal de Barbelo, que es esa manifestación, ¿no? Eh, de la cual les había dicho hace un rato, de ese reino más allá del espacio-tiempo, podríamos hablar de una quinta dimensión, también conocida como la matriz del Señor, la matriz del Creador. ¿Sí? Así se lo conoce también el reino de Barbelo. Ahí se gesta toda la existencia y la vida. Es el aspecto femenino de la divinidad. Interesante, ¿eh? pero es perfecto. Eh, es el útero del Dios Padre, así también llamado. Bueno, Jesús habla a Judas en privado. Dice, dándose cuenta de, de que Judas estaba reflexionando sobre algo que era sublime, o sea, Jesús percibió y sintió que estaba en una elevada vibración, Jesús le dijo, «Sepárate de los otros, y yo te diré los misterios del reino. Es posible para ti alcanzarlo, pero tendrás un gran pesar». Jesús le dijo, «¿Cuándo me dirás estas cosas?». ¿Y cuándo amanecerá el gran día de la luz para la generación? O sea, Judas lo que quería era que esta humanidad comprendiera las enseñanzas más elevadas. Esas de las cuales él estaba empezando a descubrir. Cuando Jesús se dio cuenta que estaba en esa elevada vibración. Pero claro, Jesús cuando dijo esto, Judas, Jesús lo dejó. Como diciendo... En esta generación, la de, la de víboras, la que se arrastra en las cosas materiales y no es capaz de levantarse, no va a conocer y no va a saber de estas cosas. La pregunta es, ¿a qué generación nosotros pertenecemos? A esta que seguimos eh, repitiendo estos cánones, estos paradigmas, estas ceremonias, estas solemnidades... ¿Es total mecánico y no somos capaces de renovarnos internamente? ¿O pertenecemos a esta nueva generación de los cuales ya estamos listos, maduros, despiertos, decididos a abrirnos a la verdad? Ellos le dijeron, continúa estos textos que rescaté de, del Evangelio de Judas Iscariote, «Maestro, ¿a dónde te fuiste y qué hiciste cuando te apartaste de nosotros?» Jesús les dijo, les dijo, fui a otra grande y santa generación. ¿Sí? Otra vez remarcando que la generación, la generación humana, material, no era la generación a la cual él de repente viajaba, se trasladaba y tenía contacto. Era, era esos seres de alta vibración. Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cuál es la gran generación? que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos. Cuando Jesús oyó esto, se rió y le dijo, ¿por qué estáis pensando en vuestros corazones acerca de la fuerte y santa generación? En verdad os digo, ninguno nacido de este eón, o sea, de este tiempo, verá esa generación y ningún ejército de ángeles de las estrellas gobernará sobre esa generación y ninguna persona de nacimiento carnal puede asociarse con ella. Fíjense ustedes, o sea, no solo, no solo se dirigió a la generación humana, sino de esos ángeles supuestos, llamados también arcontes, que están en las estrellas y que rigen este mundo material y mecánico. En los reinos de Barbelo, en los reinos más allá del espacio-tiempo, en aquellos lugares divinos, en esos cielos reales y verdaderos, allá no hay nada mecánico, no hay nada repetitivo. Todo es nuevo, todo es pura creación, todo es mágico, maravilloso, sorprendente. En este mundo material, si ustedes se dan cuenta, siempre es igual. Los ciclos solares, lunares, todo es repetitivo. Todo es mecánico. Eso no viene de la mente del Dios trascendental. Eso viene de una mente perezosa, mecánica, engañosa. Eso viene de Yahvé. Eso viene del Demiurgo y sus arcontes. ¿Sí vamos entendiendo? Otro día Jesús fue... Fue a donde ellos, ellos le dijeron, maestro, te hemos visto en una visión. Él dijo, ¿por qué vosotros os habéis escondido? Claro, lo vieron en cuerpo no material, lo vieron de forma astral y salieron corriendo los discípulos, tuvieron miedo. No están todavía preparados para asimilar una realidad más allá de la física. Ellos dijeron, continúa, más adelante, hemos visto una gran casa con un gran altar en ella y doce hombres. Son los sacerdotes, diríamos. Y un hombre y una gran multitud de personas están esperando en ese altar hasta que los sacerdotes reciben la ofrenda. Tuvieron una especie de experiencia luego de, de haber tenido alguna práctica y tuvieron esto que están contando, ¿no? Y Jesús dijo, «¿Y cómo son los sacerdotes?». Ellos dijeron, «Algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en alabanza y humildad, unos con otros, otros duermen con hombres, algunos están involucrados en homicidios, algunos cometen una multitud de pecados, entre ellos la pedrastia seguro, y actos de inequidad, y los hombres que están delante del altar invocan tu nombre». Y en todas las acciones de su deficiencia, los sacrificios son llevados a término. Después de decir esto, guardaron silencio porque estaban turbados. Y Jesús le hace una interpretación de esta visión que sus discípulos tuvieron. Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis turbados? En verdad os digo, todos los sacerdotes que están delante de ese altar invocan mi nombre. Y ellos han plantado árboles sin frutos en mi nombre, de una manera vergonzosa. Jesús le dijo, los que visteis recibiendo las ofrendas en el altar, esos sois vosotros, ese es el Dios al que vosotros servís, y vosotros sois esos doce hombres que visteis, el ganado que visteis, Gracias, Sonia. Es que por el viento tan fuerte, se nos han volado las hojas, las luces, como les dije recién, y bueno, estamos manejándonos así. Pero seguimos adelante, más allá, de que haya fuerza, que no les guste que hablemos de esto. Que traigan para sacrificio, eh, perdón, lo último que dije era, esos siervos, ¿no? Esos ¿eh? siervos esos que traigan para el sacrificio son los numerosos pueblos que vosotros lleváis al extravío delante de ese altar, se mantendrá y usará mi nombre de esta manera. O sea, les habló que esa visión era una visión a futuro que se iba a cumplir, como aquí al lado aconteció, y que en todas regiones del mundo, de este mundo, dominado por el demiurgo, por los arcontes, se está dando, y a él le estamos dando nuestra energía. Y Jesús decía, eso es un error. ¡Eso es una equivocación! ¡Ese no es mi Dios! ¡Ese no es mi Padre! Y Judas pregunta por su propio destino más adelante y dijo, «Maestro, ¿es posible que mi semilla esté bajo el control de los arcontes?» Jesús respondió y le dijo, «Tendrás un gran pesar cuando veas el reino y toda su generación». Cuando yo esto, Judas le dijo, «¿Qué provecho tengo de haberlo recibido?» ¿Por qué tú me has separado? ¿Por qué tú me has separado para esa generación? Jesús respondió y dijo: Tú llegarás a ser el decimotercero. ¿Sí? Cuando hace referencia a decimotercero, fíjense qué, qué acto de humildad en esta interpretación que les voy a dar. Porque eran doce discípulos y trece con él. Él mismo se ponía también como discípulo. Y Judas era el decimotercero. Él mismo se ponía como alguien que seguía creciendo, avanzando y descubriendo la sabiduría del verdadero Dios trascendental. Y dice, tú serás el decimotercero y las otras generaciones te maldecirán, pero llegarás a gobernarlas en los últimos días. Maldecirán tu ascenso. A la santa generación. Jesús dijo, ven, que te voy a enseñar secretos que nadie ha visto jamás. Porque existe un reino grande y limitado, cuya extensión no ha visto ninguna generación de ángeles, en el que existe un gran espíritu invisible que ningún ojo angélico ha visto jamás. Fíjense ustedes, ahí lo ensalza Jesús a Judas Iscariote. Ahí le dice que esta generación no lo va a reconocer, que esta, esta última generación lo va a maldecir, pero que al fin de los tiempos él se va a levantar y todos sabremos de la verdad. En el 2006 se dio a conocer este texto. Ya Se está empezando a hablar de estas enseñanzas gnósticas, se está empezando a hablar de que este mundo de ilusión es el mundo de la prisión. Es el mundo en el que las almas estamos condenadas a encarnar una y otra vez para alimentar a este Dios que no es ni más ni menos que el falso Dios, el demiurgo, que ha creado un mundo con muchísimas falencias, con muchísimos errores, que permanentemente tiene que renovarse y cambiarse, porque tiene que venir cataclismo, porque tienen que venir diferentes eventos, porque ya no tiene a dónde ir, ya no tiene escapatoria y tiene que volver a comenzar. Él se equivoca una y otra vez. Él, todo lo que hace, perece, muere, más temprano que tarde. Y así no es como crea el verdadero creador, el trascendental, el divino. Él hace cosas maravillosas, perfectas, desde un primer momento. No tiene que andar dependiendo de la evolución para que las cosas vayan mejorando. Eso únicamente le corresponde y le pertenece a Yahvé, a ese minúsculo Dios que es un demiurgo y tiene gravísimos errores y falencias. Bueno, <risa> seguimos entonces sacudiendo el vino. Judá dijo a Jesús, ¿cuál es la larga duración del tiempo que el ser humano va a vivir? Y ya es mi última hoja y ya vamos terminando. Jesús dijo, ¿por qué te estás preguntando por esto? Que Adán con sus generaciones ha vivido el periodo de la vida en el lugar en el que ha recibido su reino con longevidad, con su arconte. O sea, Judas se preocupa y quiere que la verdad surja. Y dice, ¿en qué tiempo va a pasar eso? Pero es que el tiempo no es del Dios trascendental. El tiempo... La trampa del espacio-tiempo es del arconte, le está diciendo Jesús. Que no te preocupe el espacio-tiempo, que no te preocupe cuándo va a pasar, porque eso es una ilusión, eso es mentira. La verdad no tiene tiempo, está ahí, está aquí y ahora, en este momento. Es solo cuestión de abrir los ojos, de conectarnos a ella, de purificarnos, de limpiarnos, de elevar la vibración y de recobrar. Eso que nunca hemos dejado de ser y que se encuentra en nuestro interior. Judas dijo, ¿muere el espíritu humano? Jesús dijo, por eso Dios ordenó a Miguel dar los espíritus a los seres humanos en préstamo, para que puedan ofrecer servicio. Dios, el verdadero Dios, nos concedió esa manzana así llamada, ese espíritu que nos lleva a nosotros a preguntarnos, a discernir, a reflexionar y a tener la oportunidad de conectarnos con la verdad. Pero eso está en, a préstamo. Ese espíritu que envuelve al alma, porque el espíritu no es lo mismo que el alma, va a durar un tiempo. Un tiempo que, bueno, por supuesto va a ser miles y miles de años, pero que si nosotros no activamos, que si nosotros no utilizamos, se va a regresar de nuevo al origen, a la fuente. Y entonces seremos almas sin espíritu, como posiblemente existan ya encarnadas muchísimas. Yo estoy seguro que es así. Hay almas sin espíritu. Hay almas que no les interesan las cosas elevadas, trascendentales, viven 100% apegadas a la materia, a las cosas superficiales, banales, y son capaces inclusive de cometer los más grandes crímenes sin tener ni el más ánimo de sentir culpa o de recriminarse algo. Esas son almas sin espíritu son almas, son programaciones que se han creado y generado a través de la repetición en donde la conciencia jamás se activa en ellos ahora nosotros, ustedes que están detrás de la pantalla si conservamos ese espíritu, tenemos que estimularlo, tenemos que trabajarlo porque se nos dio a préstamo y si lo aprovechamos será nuestro pero si no lo aprovechamos lo tendremos que regresar ¡Qué importante es esto! Y ya por último, para ir terminando entonces, este Evangelio de Judas Iscariote, que casi he leído en su totalidad, hay algunas partes que no, yo los invito a todos ustedes que lo bajen, ahí está en PDF, en Internet, todos podemos tener acceso a él. Dice, pero Dios hizo que se le diera el conocimiento a Adán y a los que estaban con él para que los reyes del caos y del abismo no pudiera tener dominio sobre ellos. Después de esto Jesús rió. Judas dijo, maestro, ¿por qué te ríes? Y Jesús respondió, no me río de ti, sino el, del error de las estrellas. Pero tú lo superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Miren qué importante, nuevamente ríe. No es burla, no es sarcasmo, no es ironía. Jesús ríe porque él tiene contacto, él tiene acceso a esa verdad trascendental, ve más allá de la ilusión. Él habla con los maestros, con esas otras generaciones santas. Y él se ríe porque va a ser Judas quien le va a ayudar a dar ese paso definitivo, de liberarse de la ilusión, de la materia, del cuerpo, para poder llegar a tener acceso a ese cuerpo inmortal, hecho de la materia, no del demiurgo, sino del dios trascendental. ¿Sí? ¿Me han seguido? ¿He sido lo suficientemente claro? Yo espero que sí. Es verdad, hubo viento, hubo ruido, no ha venido tanta gente a esta charla como la que fue y la que estuvo aquí al lado. Pero hemos seguido adelante y estamos aquí los que corresponde que estemos. Y estamos aquí porque queremos oír cosas nuevas, porque queremos descubrir cuál es aquella verdad que realmente nos va a llevar a ese conocimiento profundo. Y nosotros estamos listos. Ustedes que están detrás de la pantalla y me han seguido hasta aquí, están listos también. Vayamos más allá. Despertemos ese potencial, descubramos cuál es nuestra verdadera esencia y en definitiva conectémonos y reconozcamos al verdadero Dios, a ese que es el Padre de Jesús y que no es Yahvé y que no es Jehová. Y aquí finalizamos esta charla y esta presentación y espero que pronto nos sigamos viendo eh, en otros temas tan interesantes, tan reveladores, generando más y más material que son verdaderos documentos para no ver una sola vez, sino para volver a ver, porque es puro material de estudio y espero que así como lo es para mí, lo sea para ustedes. Y muchísimas gracias y gracias por seguirme hasta aquí. ¿eh? Y gracias a ustedes. Bye, bye, bye. Nos vemos.